se presentó ante el comando noreste de la policía nacional para denunciar que dos de sus empleados fueron detenidos por la policía nacional antes del horario del toque de queda y a pesar de esto le colocaron multas. Ya yo estoy cansado de tanto abuso prácticamente hacia la población. en el día de anoche agarraron a las muchachas que estaban saliendo del país, totalmente legal. Lo agarraron. Ven, ellos son, ellos son, ellos, son, ellos es uno de, de los dos. Ellos trabajan conmigo en el taller. Lo agarraron preso en toque de queda, lo montaron totalmente legal, ellos se identificaron, ellos se identificaron. Entonces, explico la situación, solamente dicen que tienen que pagar la multa. Pero la multa por qué? Si fue en horario de 10 de 10 de y media de la noche. Califica como abusiva la medida, pues no hay violación a las medidas establecidas por la pandemia. Si usted sale de un trabajo, si está bien, toca de queda de las 9, lo entendemos. Pero ellos tienen de 9 a 12 para llegar a su casa y ellos se identificaron, no sé por qué los retienen. Entonces, ¿por qué yo tengo que venir y les explico la situación lo que pasó? Ahí pusieron que fue a las 12 de la noche, siendo a las 10 y 35, para que uno tenga que obligatoriamente pagar la multa. Y eso es un abuso, eso es un abuso. Total. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.